Hola buena gente, ¿Tú ¿cómo están? Yo soy, yo soy Ultimate, estamos aquí un nuevo video para este canal y bueno, esta vez vamos a hacer una nueva video reacción de vuelta al canal de Kishinpay que hace rato que va varios meses creo que no lo eh, reaccioné, ¿no? Porque bueno, y como sabrán de algunos de mis videos que he subido sabrán de que iba a ser una siguiente parte, ¿no? La animación de Bellito vs. Jeff, la, la peleas entre las fusiones, ¿no? la segunda parte que estaba, estaba haciendo desde el año pasado ¿no? así que ok ya salió esta mañana si sí, ayer me enteré no pero bueno eh, me enteré que ya le iba a estrenarse y estrenó a las 9 de la mañana recién son las 2 y media de la tarde así que bueno <ríe> no me dio tiempo para verlo a esa hora así que vamos a reaccionar ahora y, y a ver comentar y a ver qué, que, que cómo, cómo terminar esta, esta pelea ¿no? y bueno y este será su último video en padollas de Dragon Ball que va a ser Kishinpei, no porque se ha tomado un descanso ¿no? pero bueno, también le cuesta hacer también mucho trabajo, mejor dicho, hacer eh, animaciones, no Llega mucho tiempo y también quiere dedicarse a otras cosas, o capaz de animar personajes suyos, ¿no? no padollas de, de otras franquicias ¿no? y también el copyright y también <ríe> así que bueno, así que este sea la última Padolla de Dragon Ball super de Kishinpéi, así que ha sido un viaje todos los que vivimos desde el año pasado Así que termina todo acá Así que bueno, damos este video y bueno Si escuchan el ventilador, bueno es que hace calor ahora Así que por esto se escucha un poco el ventilador fuerte bajé un poco el volumen, así que bueno Así que por lo menos que no se oiga tan fuerte el ventilador Porque si no interrumpe mi voz y con la edición Trataré de arreglar para que se escuche lo mejor posible y estoy hablando un poco más fuerte que ahora así que, bueno, vamos a reaccionar si me ha pues vamos a reaccionar y bueno algo ver tienes, ya puse los subtítulos y todo así que vamos a verlo y ya ok está un poco ansiosa, vamos a ver que siempre es un logo nuevo que ya lo vimos ya Dragon Ball, perfecto, perfecto, perfecto. Si, sí, el premio ya lo había visto ya en James Lee, ya son me Fanáticos Es un bombulma No creo que pausa cada rato porque hay muchos cameos Estademos eh, un poco como Hannibal Lecter, tú vas a ver Es lindioso ¡Ah, ¡Ay, mucho el okay. palos ¡No! es ¡This is not a pork! ¡Yo! ¡Es que esta vez no habrá ¡In your dreams! ¡Está extinto ¡Eh! Ok ¡Eh! los platos que ¡Eh! yo ya estoy inmune a esto, ya. a en esto <risa> oh, la Okay. ok toma la cara <risa> Fantasma Kamikaze de Gotham <risa> <risa> Me he robado esto por Me he dado... Me <risa> no. <risa> o demasiado. ¿no? Era recancheado, canchero ¿no? <risa> <risa> <risa> Modo. A ver qué... Lunch Ahí tan modo. Ah, el negro de Antiojo que vimos en un video de, de, de la polla de Cinco Togas, la, la rana reine. <risa> <Okay. risa> no, me hace plano, no me recuerda a mi hija de ¡Oh, you know! Hay is que se llama Training! ¡Te Me hice! my back to become stronger! es es Gogeta es mejor que tú. que es Hay de 4 <risa> no me he hecho tanto... ¿Cómo quedó? <¿tardo? risa> A la mierda les estoy. <risa> <risa> un granola. <risa> ¿Nani? ¿Nani? No sé por si hay un 3 Steam. o 2 pinks. O si por 5. que Jesús se cae miedo. ¿Eh? Right. Es no ¡Ray! ¡Ray! Jesús Fanar sucios ya no puedo seguir viendo eso. Ya llevaba dos días colado. ¿Qué? ¿Eh? he Se dio cuenta que estaba buena. <risa> Now, I <risa> tell you. I can't believe it. He ¿Y... ¿Me... ¿Me... Me quedo, <tose> ¡Acabaste tres veces! ¡No! ¡Me rebané la bola! ¡Ahora, ahora, street, <tose> ahora <ya> no! <tose> ¡No puedo! para pero... <tose> oh, no. Volta mono y uno de la otra. Cuando Ok. Con Ganó el, no el que tenía que ganar. I'm invincible. Si, si. No. Está sangrando mucho. ¿no? Inconcuno. No contest. Come on! Es like kissing your sister. Shut up. ¿Mm? You liked it. Gross. No. <ríe> like <ríe> your dick. <risa> okay. <risa> a ver tú, bueno, creo que mejor que de la llevamos la a los finales. <risa> okay. O sea, Los programas oh, eso, todo. si la la música de pule, me ha encantado, sí, creo que uno... qué no marca? Ahí está Uno mejor de los mejores videos que el año, ¿no? así que... Ok no, eh, Grande de 3, creo que se escuche bien mi voz acá Con este celular, a ver... Bueno, eh, no, eh, Grande de XGP, la gran animación, sí... Y... Que siga con lo suyo, ¿no? Que bueno, le daba hasta acá nomás, ¿no? porque también me va a seguir con lo mismo, obviamente, por muchos años, creo que desde 2017 ya estaba haciendo esto, ¿no? Así que bueno, todo un camino, tuvo todo camino tiene un fin, ¿no? Así que bueno, ya más acá entonces. Ok, Ahora me encantó y bueno, no, cualquier cosa que saque, damos comentarios y bueno. A ver. No sé ¿qué, qué seguirá, ¿no? Bueno, sí, siendo padre de la Y alguna cosa más, ¿no? Pero bueno Bueno, gente Creo que... Eso es lo que puedo comentar por hoy Está bastante bueno eh, La pelea, al hacer y... <ríe> y bueno... Eh, ok, gente, si te gustó Poder darle una me like, gusta poder compartir videos Poder suscribirte a este canal para más video Como este eh, en redes sociales, tanto como Twitter, Facebook Instagram Y bueno... Sin nada más que agregar, y bueno, dejar el video original de Kishipay abajo en la descripción. Si, si nada más que decir, eso es todo. Soy se Ultimate, nos vemos. Bye chaval, bye bye, bye bye, bye bye. Esa pregunta es muy personal